Papi Sí, mi amor ¿Qué tienes ahí? Eh, una copa sucia Muéstrame qué tienes ahí Las dos manos Uy Gas. ¡Qué asco! Oh, ¿por ¿Qué tiene la caja de dientes de la abuela? ¿Me estás midiendo ¿o qué? ¡Ah, jovencito! Porque tú, como respeto. mi dienta ahora, todavía es perfecta, vea. ¿Cómo llegó la caja de dientes de la abuela a este vaso? Bueno, está bien, les voy a contar. No ni siquiera sé por qué me puse así. Bueno, sí sé. Ay, ustedes, ustedes saben que yo no me la llevo con, con su abuela. Yo ni siquiera estuve desde un principio de acuerdo con esta guachafita. Yo te lo dije a ti. No, no sé nada. Bueno, no mucho. Yo estaba ayer ahí, en la fiesta, relajado, tomándome mis traguitos y picando un poco en una de las mesas. Cuando el Lucho estaba sacando la otra botella, Mercedes se me acercó. Se sentó y empezó a decirme que yo... Era... No, yo te digo, no como ha sido de perro y de sinvergüenza. No, mi hija no se me eso. Como ya se había tomado unos cuantos tragos y encima se había comido todo lo que encontró porque ella come como una marrana, pues se sintió mal, y arrancó para el baño. Ah, pero la puerta del baño del, mar, del bar no abre ni cierra bien. Bueno, si abre o no, Bueno. El caso es que ella se fue para de atrás, para el cuarto, y hasta ahí supe, ella no la vi absolutamente nada. Yo ya me tosté y se me no me acuerdo nada más. Bueno, y eso fue todo. Con esa persecución que ustedes me mantienen. Luego vi eso, pues, me sentí como necesidad de esconderlo. si no, usted viene a la mí. Uy, hermano. A esa historia de mi papá, como que le falta un pedazo, o qué? ¿Será que le hizo algo con mi abuelita? No, yo no creo. Pues no me la creería. Imposible. Yo sé quién les puede ayudar a encontrar a Mercedes. ¿Cómo así? ¿Quién? Vengan conmigo. Parce, en la vida le había escuchado a los otra niña callados todos y concentrados Charlie Charlie estás ahí Charlie Charlie estás ahí hey. ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Lucho, usted lo sopló! No, no! ¡Ey, no, hermano, no! ¡Charlie, Charlie, ¿sabes dónde está la abuela? Mi abuela a los 70 le llegaron y en familia una pieza le arreglamos una familia diferente se juntó y entre tragos la abuela se perdió